Vamos a hablar ahora de, de las diferentes modalidades textuales dentro de una narración juvenil y nos vamos a centrar sobre todo en dos, eh, dos tipos de textos que yo creo que son muy importantes dentro de una, de una novela para este tipo de público y en los que hay que prestar mucha atención ¿no? en general. Por un lado tendríamos el, la descripción, el texto descriptivo y por otro lado el diálogo. ¿Vale? Voy a comenzar precisamente por aquí, por los diálogos. En, en una novela juvenil, el, el diálogo es uno de los elementos que nos ayudan precisamente a conectar con nuestro receptor. ¿no? Y nos ayuda de muchas maneras. El diálogo, en general, en cualquier texto literario, ayuda al ritmo muchísimo. Porque no deja de ser una interrupción de la voz narradora y es una forma de oxigenar el texto, ¿no? estamos sacándolo de la voz que hayamos elegido, del punto de vista que hemos elegido, estamos incorporando otros personajes, otras situaciones y de repente esa, ese procedimiento, que, que es casi también bueno, es una forma de variatio ¿no? dentro de, la, de lo que sería la retórica clásica, estamos rompiendo el esquema y estamos cambiando hacia otro lugar. ¿no? Y además es, eh, es una posibilidad múltiple, porque hay muchas formas de hacer ese diálogo, ¿no? Lo podemos plantear desde muchos lugares, podemos jugar con un diálogo donde escuchemos a todos los interlocutores, donde solo escuchemos a uno de ellos e imaginemos lo que dice el resto. El diálogo puede ser un diálogo en una situación oral, o puede ser un diálogo por chat, un diálogo por WhatsApp, un diálogo por... Pero en cualquier caso, ese diálogo, esa interrupción de la narración, de verdad que es muy agradecida a nivel de ritmo narrativo, sobre todo para un lector como el adolescente, que es un lector que está acostumbrado a algo fundamental que también tenemos que tener en cuenta, ellos están acostumbrados a el microtexto. Es decir, mensajes breves, cortos, son la generación de Twitter, son la generación de Instagram, de una foto con poquísimo texto. De repente una novela les asusta muchísimo. ¿no? Eh, el hecho de ver una página más oxigenada, pues ya les genera una cierta predisposición favorable. ¿no? De nuevo no subestimarles, pero sí aproximarnos a su forma de, de contar las cosas ¿no? y de escribirlas. Ellos con un emoticono, con tres emoticonos, te pueden dar un discurso en el fondo. ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de, de que nuestras palabras les lleguen y, y les sean les canas y afines, ¿no? y luego también es, en otro sentido es la generación del hipertexto, es decir que están muy acostumbrados a que un texto te lleva a otro texto que te lleva a otro texto. Son unos lectores muy poco pacientes, son unos lectores muy eh, acostumbrados a saltar, a curiosear, a leer en diagonal. Tienen un tipo de lectura en el que la comprensión de un texto canónico no les resulta especialmente fácil, porque ellos leen así, leen en diagonal, tal cual, se van saltando, lo que consideran que no es importante. ¿no? Entonces, con todo eso, ya a nivel de lectura comprensiva, ya nos interesa el diálogo para un lector adolescente, ¿no? sobre todo en las primeras etapas. Yo, en el caso de, de los lectores más jóvenes, en el Reino de las Tres Lunas, que es para lectores de 12 años en adelante, eh, tengo capítulos que prácticamente son diálogos, o sea, que se puede ver, ¿no? tal cual, guión, guión, guión, guión, porque es una forma de contarles muchas cosas y que además les invita también pues, a dramatizarlo, a meterse en la historia y... Y de alguna manera a, a que el libro le sea le más amable ¿no? y más interesante. Eh, por otro lado, el diálogo, eh, ya desde el punto de vista del autor, no ya como una concesión que le hacemos al lector, sino como un trabajo del autor, es muy interesante a nivel de personajes. ¿no? Antes decíamos que al personaje hay que vivirlo, hay que sentirlo, no hay que contarlo. Una forma de crear el personaje es a través del diálogo. Muy a menudo en la novela se cae en, en algo que yo creo que hay que evitar, que es el diálogo funcional. Es decir, el, el diálogo que solamente usamos porque tiene una función, un fin narrativo muy concreto. ¿no? Necesito que A le diga a B que ha ocurrido algo. Y nos olvidamos de que para que A diga a B, A tiene que ser de una manera, B es de una manera y ese algo lo va a decir de una forma. ¿no? Cuando, esto es igual que en teatro. ¿no? Cuando un personaje dice en una novela estoy triste, yo creo que hemos escrito algo muy mal. Los estados de ánimo no se expresan con copulativas y no se expresan con el adjetivo exacto. Normalmente se expresan de otras muchas maneras, pero no solemos decirlo así. Es más, cuando decimos estoy triste, lo dices con una intención en un contexto determinado. Pero si realmente estás triste, no lo dices, dices otras cosas. ¿no? Y, y la emoción y los, la expresión de los sentimientos en los diálogos suele ser, sobre todo en novela juvenil, se suele tender a simplificarla muchísimo. Cuando lo que tenemos que hacer para escribir un buen diálogo es realmente observarnos a nosotros y a los demás cuando hablamos. Y creo que ahí tenemos que hacer una gran labor de escucha. Es importantísima la escucha por parte del escritor. Y no siempre escuchamos. Hay autores que son maravillosos narradores y se equivocan siempre los diálogos. No hay un solo diálogo que lo leas y te resulte verosímil, ni te suene normal, ni te lo puedas creer. ¿no? Evidentemente, el, el diálogo puede ser más o menos realista. Yo puedo querer un, tener un diálogo en un código mucho más literario porque mi novela apueste por ese lenguaje. Pero entonces también lo tengo que entender. o sea Si los personajes hablan de una manera que no es la natural, que no es la esperable, también tiene que tener un sentido y un porqué. ¿no? Y a nivel de construcción psicológica... Para mí es una de las armas más interesantes por encima de la descripción. Yo creo que la, la descripción no es tan interesante para presentar a los personajes, sino para presentar el punto de vista de los personajes. Es decir, la, la descripción me parece mucho más interesante cuando no va a a A describe a B, sino que a través de cómo A describe a B, realmente a quien conozco es A A al primero de ellos. ¿no? Eh, creo que lo que hay que buscar con la descripción, en realidad, es robarle la obviedad. Todo texto descriptivo es un texto que tiende a lo obvio, porque te está materializando algo, te lo está eh, singularizando, te lo está presentando. Entonces, hay que buscar descripciones que no sean obvias, que tengan un subtexto, que para mí es la clave de la descripción, el subtexto. Esto que está aquí, ¿qué aporta aquí? ¿Por qué lo tengo que contar? ¿Qué hay debajo de esa narración, de esa descripción, de esa presentación ya sea del espacio, del personaje, de la situación. Y otro problema de la descripción, que yo creo que también es esencial, es el dónde se coloca la inserción dentro del texto. Es decir, y vuelvo a lo, lo mismo que tenía aquí, el ritmo. Porque si el diálogo lo aligera, la descripción lo hace mucho más denso. ¿no? Y sobre todo a un lector de esta edad y de esta generación que no necesita descripciones normalmente en los textos que consume porque para eso tiene la imagen y si no, no hace falta. Normalmente el hecho descriptivo es algo que les ralentiza demasiado. Es una generación que está acostumbrada a que las películas que ellos ven no tienen títulos de crédito, tienen el título y ya los títulos de crédito están al final y ninguno se espera. Y es más, al final lo mismo tampoco y se van antes porque ya se lo imaginan. Son muy impacientes. Entonces, esta descripción en una novela juvenil, tiene que estar muy bien ubicada y tiene que tener un sentido y un porqué. No puede ser nunca un relleno o algo mucho peor. Yo creo que otro problema de la descripción es que muchas veces lo que es es una exhibición del autor. Esos momentos donde el autor decide que como es una, esto pasa a menudo, que como está haciendo novela juvenil, de la calidad del texto descriptivo depende que eso sea un texto literario y se nota mucho. De repente hay unos textos, unas páginas, y unos pasajes que van encaminados a que el autor muestre su yo, eso no le interesa para nada al lector al que vamos. Y es más, tampoco está contribuyendo a favor del libro, está rompiendo, porque le está robando homogeneidad, le está robando verdad, le está robando autenticidad. ¿no? Eh, el dónde colocar los diálogos y las descripciones, de verdad que es un, es un arte complicado a veces. Hay que guiarse por la intuición, pero sobre todo esto sí que creo que depende mucho de la fase de corrección. Yo creo que es muy importante cuando se termina una novela, eh, dedicar una, una, un tiempo casi a veces tan extenso eh, como el de la escritura a la fase de corrección, de revisión. Y yo creo que la novela juvenil, una cosa que tenemos que plantearnos cuando nos la hemos contado y la hemos cerrado, es si realmente su lectura es ágil, si su lectura nos seduce, si su lectura nos atrapa o si nos cuesta. Muchas veces, en eso yo creo, a veces somos poco autocríticos y la estamos leyendo y somos conscientes de que a veces... Eh, fallan cosas, ¿no? pero las disculpamos, somos indulgentes, de bueno, pero esto se solventa porque tal, o vale, esto es más flojo, pero la indulgencia yo creo que está de más cuando, cuando escribimos, en general, siempre, pero más aún con, con un lector adolescente. El lector adolescente no nos va a perdonar ni una, nunca, jamás. Y, y no tenemos que ser nada, nada indulgentes, tenemos que exigirnos que la novela todo el tiempo nos esté llevando y seduciendo, ¿no? ya sea en los pasajes narrativos, los pasajes dialogados, o en los pasajes eh, en los pasajes descriptivos. Dentro del diálogo, pues también, aparte del diálogo, evidentemente en estilo directo o estilo indirecto, está el famoso diálogo en estilo indirecto libre, que yo sí creo que es una técnica muy complicada de usar, es verdad que es una técnica muy decimonónica, tenemos grandes ejemplos como Clarín, que era un maestro en esto, y es una técnica difícil, pero es cierto que es una técnica que abre muchas puertas al narrador y de nuevo permite oxigenar. Si no, si no somos muy hábiles o muy diestros, con el diálogo más teatralizado, más dramático, esta puede ser un buen recurso para que suenen otras voces. Pero sí que tienen que sonar más voces en la novela, tiene que resonar mundo de la novela. ¿no? Y, y, por supuesto, otro problema es encontrar el lenguaje de los personajes, ¿no? qué registro, qué nivel y qué rasgos diferencian a cada uno de ellos en general. ¿no? Eh, la combinación que hagamos de descripción, narración, diálogo en el texto es la que nos va a permitir un, una novela con un, un ritmo más adecuado. Y otro elemento que hay que cuidar aquí, como el enemigo, yo creo, es la exposición y la argumentación. Porque una novela no es un libro de texto y no es un ensayo, y la juvenil tampoco, y a veces se cae ¿no? en, en ambos. Lo veíamos antes con los marcos temporales y espaciales. No es un texto expositivo, no es un texto argumentativo. Si queremos contar, exponer o defender una tesis o una idea, tenemos que ser capaces de camuflar esto, en la narración, de una manera integrada en la historia.